Lo que decía a los chicos es que, bueno, que la empresa no, no, no da la cara ahora Y hablé con Carlos nomás, que es el encargado de ellos Y bueno, acabamos vamos con medida de fuerza hasta que le paguen a los chicos y reincorporen a los que despidieron bueno, para poner en contexto, sí, estamos nuevamente, estamos aquí en seis, estamos en la calle en este momento, están todos los empleados de la empresa Seis Servicios, eh, que ayer, como les contábamos nosotros a través de nuestros medios y a través de la palabra justamente de los empleados, han iniciado una medida de fuerza, porque eh, tienen algunos jornales atrasados y eh, tienen en el aguinaldo aún sin cobrar, hay algunos problemas económicos que la empresa ha manifestado desde hace un tiempo. Hoy llega aquí la UOCRA de la delegación eh, Rafaela Santa Fe, sí, y son los representantes de ellos, los representantes del sindicato. Yo A mí me gustaría charlar dos minutitos, eh, que usted se presente y que nos cuente por qué han tenido o han intentado tener una reunión con la empresa. Porque además contarle a la gente que eh, en el transcurso de la mañana le han llegado hasta donde eh, conocemos a cinco empleados el telegrama de despido. O sea, la situación empieza a agudizarse. Ustedes que han tenido contacto con la empresa, Buenos días y me gustaría primero que si puede presentarse. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Javier Fernández, representante del gremio de Bucra. Y sí, desde ayer que estamos con un muchacho acá. Sí. Y bueno, con una medida de fuerza que ellos empezaron. Y bueno, para darle una mano a ellos, vinimos. Y bueno, la empresa ayer tuvo una reunión, no nos dio muchas respuestas. Hoy esta mañana fuimos a una reunión también, pero bueno, hablamos con Carlos nomás. Y bueno, ¿Quién sería Carlos? Carlos Doubis es el encargado general de la empresa. Y bueno, estábamos hablando con él, le estamos diciendo más o menos cómo va a ser acá la asamblea. La asamblea se hace como bien dijiste vos: es porque le deben el aguinaldo y una quincena a los chicos y hora extra de hace dos meses. Bien. El, eh, eh, pongamos en contexto nuevamente para quien se suma ahora, para quien está escuchando la noticia, para quien no ha tomado contacto. En realidad es una noticia que ha tomado muchísima relevancia porque es una empresa importante de la ciudad eh, que tiene muchos empleados. ¿Cuántos empleados tiene eh, seis aquí dentro de la ciudad? Aquí dentro de la ciudad seis Servicios tiene alrededor de más o menos 60 empleados y después están en Laguna Paiva y en Rosarios. Eh. Eh, consultarle, no sé si con alguno de los empleados si alguno eh, puede acercarse a hablar si alguno de los que ya recibió el telegrama de despido me eh, quiere contarnos eh, podemos si podemos mostrarlo en realidad el telegrama de despido y contarle eh, contarle a la gente los representantes eh, eh, los representantes a ver sí Buen día. Bueno, el telegrama, el telegrama de despido dice lo siguiente. No sé, me gustaría saber si, si el audio se escucha perfectamente para poder, eh, para poder contarle a la gente. Atendiendo a los actos de indisciplina realizados por usted y por los demás de negarse a trabajar, atrincherándose dentro del depósito de la empresa, ha incitado a sus compañeros de trabajo a negarse a prestar su fuerza laboral, además de promover el conflicto públicamente a través de medios de comunicación, todo lo cual afecta a la imagen comercial de la empresa, es que queda usted despedido con justa causa a partir del día de la fecha. Esto le ha llegado hoy. a uno... hace un ratito, ¿sí? ¿sí? sí. Eh, eh, Ángelo... La ¿No? ¿Me dejaron ¿Me dejaron afuera? Claro, afuera? contarles también, eh, bueno, contarles que hoy cuando, cuando llegaban ustedes, eh, cuando llegaban los empleados a al lugar de trabajo, al que comúnmente su lugar de trabajo estaba cerrado directamente el galpón. y ¿Alguien de la empresa se acercó hoy a la mañana? A ver si alguien me puede contestar, si alguien de la empresa, algún representante vino. Sí, vino el coordinador y vino el encargado general. bueno A charlar con ustedes. y puntualmente eligieron a cinco, dieron nombre en lista para apartar del grupo y hablar en oficina. Bien. Nos negamos porque total el diálogo tiene que ser en conjunto. Así que simplemente eso. Ustedes en todo momento pidieron charlar con la empresa, con los representantes y siempre como una predisposición sí. todos para conversar con ellos y llegar a un acuerdo. ¿Cuál sería hoy, dadas las circunstancias, como están dadas eh, justamente eh, el, el acuerdo al que ustedes pudieran llegar? ¿Qué es lo que le piden en este momento a la empresa, por ejemplo? Y que paguen los haberes, que sí. deben. Y que recomponen a los chicos que han sido despedidos. Yo también fui despedido, así que... Ya te, ya te comunicaron sí, que te sí. ha llegado el, el telegrama de despido. Se entiende, entiendo que les llegará a, a varios más. Ustedes que tienen algún tipo de información, la empresa no, le dijo si iba a... No, esa información no la tenemos, pero es lo que dicen los chicos. Eh, ayer vinieron y anotaron a todos, en una, a todos los que hablaban o los que se quejaban en una forma de decir. Y bueno, a esos chicos que anotaron ellos les llegó el telegrama. A todos les ha llegado, a todas esas personas, las que, anotaron, personas que anotaron, tomaron asistencia. Entonces la empresa que vino a tomar asistencia ayer, se hablaba. puede decir. Hoy vino a buscarlo a eh, ellos, para llevarlo para allá. Y, bueno, el... y de eso, lo que nombró, lo despidieron. Para llevarlo, allá lo llevarlo. A ver, para poder trasladarle información certera a la gente, esto es importante para no dar ninguna información que sea equivocada. Todas las personas que los representantes de la empresa citaron, aparte, todas esas personas ya les llegó el telegrama de despido, Muy o sea, ya están todos despedidos. Ustedes lo que piden es la reincorporación, la reincorporación de estas cinco personas, la actualización de los jornales como corresponde. ¿He incluido el pago del aguinaldo o pueden flexibilizar ustedes algún tipo no, de pedido como para decir, bueno, los esperamos los esperamos una semanita como para que puedan depositar el aguinaldo? Por ejemplo, no sé, se me ocurre alguna solución, algún tipo de negociación que pueda haber. Claro, eso lo, lo vamos a negociar, pero por ahora se pide todo completo, ¿no es cierto? Y mañana hay una audiencia a la una de la tarde, el Ministerio de Trabajo, ¿Sí? la empresa con el Ministerio y UOCRA también. Bien. Para llegar a un arreglo. ¿Usted va a estar presente en, ese, no, en va esa estar reunión? Mi jefe. Su jefe va a estar presente. ¿Quién es su jefe para saber? Eh, Marcelo Shindra. Marcelo Shindra va a estar dentro, dentro de, la, de la mesa reunión. de conversación eh, para saber qué es lo que va a suceder con, con los empleados. Bueno, estaremos atentos entonces. Eh, recordamos, los empleados de seis servicios son alrededor de unos 45 empleados en este momento aquí, un poco más me parece no 53, 53 personas hay en este momento aquí 53 empleados que están eh, reclamando que están pidiendo lo justo, que se le paguen sus jornales al día ¿cómo? hay chicos que son de otro lado que están parados bien ahí que lo va a decir en el resto de las obras en, en las el otras, resto de las obras, eh, Laguna Paiva, Rosario también están parados, en Santa Fe también también, y parada. ellos están en la misma condición En la, que... la misma situación, en la 122 misma situación. empleados. 122 empleados en la misma situación, con una quincena, según la empresa, una quincena atrasada. Exacto. El aguinaldo... Exacto. ¿sí? Vamos a aclarar bien. En la segunda quincena de junio, sí ahora ya cierra la, la, la primera quincena de julio, sí dos casi dos meses ¿Sí de eh, horas extras, sí el aguinaldo... Y bueno, esto ya hace un año que viene arrastrando, mm. que están pagando en cuotas, no pagan en términos en, en... Sí, que podemos decir que la pandemia sí. ayudó a que las empresas sí. se tuvieran que reorganizar económicamente, sí, sí, sí, entonces sí. se flexibilizó por parte de los empleados, entender que la empresa tenía complicaciones y por parte de la empresa hacer lo posible para que les llegue mm. el, sí, el, sí. El, el, el llegar sí, yo, a, a cubrirle por lo menos lo básico. Nos han tenido, nos han pedido paciencia, que los banquemos, que los ayudemos, nosotros respondimos, sí pero en este momento ya. No dimos más, no, no podemos más soportar. Inclusive ahora la falta del pago directamente, es nada de cuota, nada. Uh -huh. Así que nosotros le, a medida de, tomemos esta medida de fuerza para dar, pedir una mano a ellos. Y ellos nos respondieron con el portón cerrado y con despido. Así que tomamos que nos dieron la espalda. Esta vez ellos nos tienen que bancar a nosotros y no vemos ningún resultado. Perfecto, estaremos. ¿Eh? Sí, también la, la chica que, la única de las chicas que respondió por nosotros del lado allá de administración, sí. también, ella la fue despedida ayer. Fue también despedida. ¿Ella no está en el mismo gremio que ustedes? No, no, no está en, en otro gremio. Está fuera de convenio. Está fuera de convenio. Perfecto. Bueno, ha sido entonces también despedida. Nos solidarizamos con ella, obviamente, también, y con cada uno de ustedes a través de nuestros medios, a través de, de, de toda la gente. Sin duda, para la ciudad de Sunchales, cada una de las personas que queda sin trabajo es una gran preocupación. Hay muchas empresas, obviamente, que tienen dificultades, muchos empleados que tienen dificultades. Hay muchas familias detrás de, de cada uno de ustedes y la realidad es que hoy cuando llegaban a la empresa se encontraban con la empresa cerrada, con candado y están pidiendo, reitero lo que les dije al principio, me parece que lo justo que es el pago de sus jornales a tiempo o por lo menos una respuesta de la empresa, una predisposición para decir, bueno, en tal fecha, tal día eh, lo vamos a hacer y en este momento se suma al reclamo, al, al pedido justo, la reincorporación de estas en principio cinco personas que ya sabemos y confirmamos han sido despedidas según ellos por eh, eh, entre la, en, entre lo más doloroso que leo en, en la nota y me permito remarcarlo porque nos toca como medio de comunicación eh, además de promover el conflicto públicamente a través de los medios de comunicación lo cual afecta la imagen comercial de la empresa. Eh, en esto hago un paréntesis, los medios de comunicación estamos para trasladarle a la gente la información y para solidarizarnos con cada una de las personas que no le están pasando bien, que tienen momentos de conflictos como este, con cada uno de los empleados, con la sociedad en sí y también, por supuesto, con las empresas cuando necesitan el tiempo necesario para reacondicionarse, sobre todo después de una pandemia que nos ha afectado a todos. Eh, seguiremos, seguiremos charlando y mañana sin duda vamos a estar en contacto después de la reunión en el Ministerio de Trabajo para ver cuál es la resolución que, que se tome, qué es lo que hace el gobierno, qué hincapié tiene eh, eh, en, en esto nosotros eh, agradecemos, les agradezco nuevamente y por supuesto ponemos a disposición nuestros medios para que la empresa para que la dirección de la empresa, representantes legales o quienes eh, lo quieran hacer se acerquen a nuestros medios coordinemos una nota y podamos exponer porque me parece que lo más sano sería que la empresa salga a dar una explicación y poner un manto de tranquilidad en este conflicto que están viviendo gracias por recibirnos aquí gracias a usted.